Enhorabuena, estamos comenzando aquí la, la nueva reunión para, el, para aclarar dudas sobre el proyecto VENUS. Estamos Nio de Argentina, Vixi de España y yo de Venezuela. Este, tenemos varias preguntas para hoy. No sé por dónde vamos a comenzar, Vixi. ¿Qué prefieres? Me das a mí a empezar. De claro. verdad. Gracias. No. Bueno, vamos a ver, porque yo no, todavía no tengo claro cuáles son las preguntas de la semana anterior. ¿La de la Tecnocracia la habíamos comentado o no? No, esa no. Podemos comenzar por ahí, sí. Vale, pues la Tecnocracia, la pregunta es, Tecnocracia tiene como objetivo lograr un mundo, en abu mundo de abundancia, como el Proyecto Venus. Sin embargo, ella tiene una herramienta para hacer frente a la escasez en el camino. Los certificados de energía. ¿Cómo el proyecto menos piensa abordar la escasez? Bueno, la... ah, se sí, unió Martín. Mann. La los certificados de energía son de cierta forma una. Espera un momentito. Martín, ¿podías apagar tu micro mientras no hablas, por favor? Porque estamos escuchando el chit chit de los pajaritos. <risa> no me <has> escuchado. <risa> bueno. um, los certificados de ener energía se miedo, podía para... considerar como si fuera una una moneda alternativa, lo cual no es eh, síntoma de haber eliminado la escasez. La escasez eh, empezará a, a eliminar una vez que estamos produciendo todo dentro de la, de la primera sociedad. Entonces no hará falta cosas como, la, como una certific un certificado de energía o una moneda alternativa. Se producirá... Según la, o sea, se producirá la cantidad de bienes necesarias, según la cantidad de población que hay en una ciudad, según los recursos que hay, etcétera, etcétera. Claro, no, no, no se incorporaría nada de, de cambio. Y así como se va a eliminar el dinero, tampoco va a, ser, va a haber nada de trueque, nada de eso, sino solamente se se ve la cantidad de personas que, que, que vayan a vivir en cierta ciudad, en cierto lugar, y, y ahí se crean los, los, los recursos necesarios para todas esas personas. ¿Quieres añadir persona? algo? La... ¿Eh? ¿No? ¿Quieres añadir algo? ¿No? Ah, sí, perdón. Eh... No, justo ayer leí un poco sobre lo que es la tecnocracia y el movimiento tecnocrático y en ningún lado vi que, que quieran cambiar los valores de la gente, digamos, eh, orientarnos a la, la cooperación, a la empatía, al pensamiento crítico, eso bueno, es un, un punto importante que, que nos diferencia, ¿no? ¿Se cayó? Pobres. Martín, ¿tú quisieras comentar algo sobre la primera pregunta? La de la tecnocracia. Eh, bueno, primero se me escucha bien ahí. Sí, ahí se te escucha. Solo se te ve la parte de abajo de la cara, pero se te escucha bien. Porque estás lejos. En eh, cuanto a la tecnocracia, bueno, ya, ya que había, había respondido una vez al respecto que era el tema de que ellos tenían bonos de energía y demás, o sea, el sistema de intercambio serían los bonos de energía, y en el caso de la economía de San recursos no existe ningún tipo de... o sea, creo que es una de las cosas importantes. Ok, bueno, seguimos entonces aquí con un error fuerte del internet que nos cayó la, la comunicación, pero aquí seguimos. Vamos entonces para no perder tiempo a la segunda pregunta de la que me hicieron. Ya, ya les... Si las tienes ahí, Iván, si no, déjame buscarlas. No las tengo. Ok, ya, dame un segundo. Ya es que el, el internet, está, por lo menos, está, está bastante en mi computadora, se, se cae mucho, está muy dañado. Este, ah, estábamos hablando del principio de la tecnocracia si quieres ir hablando un poco sobre eso mientras yo busco la otra pregunta sí en la pregunta lo que decían es que, que, que, que, que, que habían o sea que si teníamos un plan intermedio no o algo así que ellos que ellos tenían una, una moneda energética o algo por el estilo sí eso. como intercambio momento, este, no sé si quieres añadir algo ¿verdad? de pasar a la otra pregunta hombre yo sí, no, sí, sí, sí quisiera decir algo o sea que ahora no me sé exactamente cómo era la pregunta pero el, el tema es en, eh, en lo de la tecnocracia cuando se habla de que de que ellos tienen una herramienta que es eh, la moneda energética o algo por el estilo una forma de de valorar o de cuantificar o o se como se dice de racionar los, los recursos o, las, o los recursos energéticos de en en esa manera, en esa manera. Y, y claro, en el proyecto Venus, lo que se la primera premisa o la premisa importante, por decirlo de alguna forma, la premisa importante del, del proyecto Venus es que entendemos que la Tierra te, tiene eh, recursos suficientes y nosotros tenemos la, te, la tecnología suficiente eh, para crear para proveer de abundancia en estos momentos, vaya, y, y eso es claro. Mirando datos de, de hoy, de la FAO, por ejemplo, que, que tiene alimentos, dice que producimos alimentos para 12.000 millones de personas, somos 7.000 millones, tenemos alimentos de sobra. ¿Producimos eh, móviles para 5.000 millones de personas? Nos sobrarían, nos sobrarían móviles si los usáramos eficientemente. No sé cuántos vehículos producimos hoy, también nos sobrarían, nos sobrarían materiales por, por un tubo. Y en ese sentido nosotros tenemos esa premisa, la tierra tiene recursos de sobra, nosotros tenemos la tecnología suficiente para crear abundancia a todo el mundo. Y bajo esa premisa lo que ten, lo que proponemos es eso, una gestión eficiente, no cuantificar, no, no cuantificar sí, pero no, racional, no, racionar, no racionar los recursos y decir a ti te corresponden tres, a ti te corresponden cuatro. Porque eso sería una moneda al fin y al cabo, sería otro equivalente, quizás... quizás Sería mejor que, que el equivalente que se usa ahora que es el dinero, pero pero no solucionaría los, los problemas estaríamos en las estaríamos en el, con el mismo problema y por eso nosotros lo que proponemos es la economía basada en recursos la gestión eficiente de los recursos saber qué recursos tenemos en el planeta saber qué tenemos que producir etcétera etcétera etcétera es lo que quería decir okay, está muy bien este, entonces ahora sí podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda dice cómo se integrarán la educación actual con la. Con, otra pregunta. Bien. ¿A ¿Cómo se integrarán la educación actual con las necesidades del proyecto? ¿Hay pautas establecidas o se están estableciendo de algún modo en el aquí y ahora? Imagina que la... ¿Cómo sería la, más o menos sería como cómo sería la educación actualmente y cómo integrarla de actual la, la, la educación de ahora al proyecto, bueno. Entonces, este, eso me imagino que bueno ya ya habíamos hablado un poco sobre eso hace tiempo de que en, en esta economía basada en recursos lo que, lo, lo que vamos a hacer es buscar las mejores ideas a nivel mundial las las, las ideas que funcionen en cuanto a educación lo que y, y todo es integrarlo al a sistema global de educación. Y las cosas que simplemente no funcionan o que no tienen muchos buenos resultados, pues no se aplican. Solamente es igual a aplicar el método científico, pero también a la educación. Este, ya habíamos hablado de que, de que hay un, un buen documental en, este, que crearon en Argentina: La educación prohibida. No, la educación prohibida, algo así también muestra varios, varios tipos de este modo de educar a las personas y, y este, en diferentes países se, se aplican diferentes sistemas y por ejemplo hay uno que se llama la escuela de Waldorf, Waldorf algo, algo así que, creo que se llama esa escuela que este, es una escuela donde se necesita mucho dinero para entrar y eso es muy cara pero la educación es muy buena hay varios, varios de las personas de, de, de los actores de la de los artistas, este, han conocido a nivel mundial, varios han pasado por esa escuela y le dan como bastante libertad de, de, de, de seguir solamente lo que, lo, lo que realmente a ellos les gusta y de esa manera se, se educa de una mejor manera. Pero además de esa escuela también hay, hay, hay varios sistemas en todo el mundo que, que también están funcionando y lo único que haríamos sería eso, este, buscar los, la, las mejores formas de educar y incorporar todas en una sola. Y, y ir, ir siempre tratando de mejorar la, la educación. No sé si quieres adicionar algo, Iván. Sí, a mí el, el tema de la educación es el que más me, el que más me cuesta llevar, vaya. Pero sí, eh, hay joya, hay muchos estudios, hay muchos pedagogos, mucha mucha gente que ya está haciendo distintos tipos de educación, o está distinto está repensando cómo se puede hacer la educación y cómo se puede replantear la forma de, de educar a los niños, bueno, a los niños, a los mayores también. Y, y sí, es que tiene que ser un avance continuo, o sea, cuando se sepa, eh, por ejemplo, si se, si se sabe ya que, que es mejor una educación individual, pues trataremos de ir hacia una educación individual. Si se sabe que es mejor que sean grupitos de cinco personas, pues, o a los siete años, cinco, grupitos de cinco personas va a ser mejor, y a los nueve va a ser grupitos de personas de doce, pues eso es lo que tenemos que ir estudiando y ir progresando y ir avanzando no puede ser una educación estancada como ahora que es, es para para la industria pues no sé, sí, está, está preparada para, para la revolución industrial es así, está basada en eso es tú entras a las 9 con tus 30 compañeros y tienes que ser el, el mejor o tienes que intentar ser el mejor, es así ahora mismo, no está adaptada ni, ni para sacar el potencial de una persona ni, ni nada por el estilo es simplemente, tú aprendes, memorizas, y si eres buen memorizador, vas para adelante. Si eres buen razonador, vas para adelante. Pero no te ayudan, no progresas, no, no creces en, en la habilidad que tú tengas, o en las habilidades que tú tengas, nada, nada de eso. eso Todo eso se olvida. Y es un potencial que estamos perdiendo enorme. Enorme. Claro, exactamente. De hecho, mucha de la, de, de la educación que se utiliza ahorita, que se explica en la educación pública en todos los países, es solamente este, incorporar la política de ese país en esa educación, por ejemplo, si, sea, si, si es un país socialista, se incorpora ese, ese, ese medio educativo la, este, a través de la educación para, pues, a, para transmitirle esas ideas a los, a los, a los alumnos y que también, ellos también se vuelvan socialistas. Si son capitalistas, si es capitalista el país, también se incorporan esas ideas fuertemente en la educación, en la educación pública y se transmite eso algo solamente como de ad adoctrinamiento este, en la educación. En entonces, hay muchas maneras de mejorar y solamente la única forma es traer las experiencias en todo el país sí. y ver qué funciona mal y lo que no funciona se va a eliminar. Entonces, vamos a pasar a otra pregunta si te parece. En la siguiente pregunta sería que en teoría... Todos los sistemas funcionan. ¿Qué lo hace destacar en sentido de eficiencia y prosperidad al proyecto Venus? ¿Quieres comenzar o cómo se yo? No, no te he entendido nada bien. Eh, se te, te corta de, a veces y no te he entendido nada bien la pregunta. Me, estoy me, la vuelvo, ¿eh? me la vuelvo a... En teoría, todos los sistemas funcionan. ¿Qué lo hace destacar en sentido de eficiencia y prosperidad al proyecto Venus? ¿Se escuchó bien? Sí. Ok. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo Si sabes responder ya, contéstate. Okay. Este, no tenemos bases científicas, bases sobre si va a funcionar la economía basada o en recursos o no. Como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, esto solamente se va, se va a ver si funciona cuando lo apliquemos, cuando construyamos no solamente cuando construimos la primera, la segunda, la tercera ciudad, sino cuando comencemos de, este, a vivir en las ciudades, a vivir de, con este sistema de, en, en, que tiene muchas diferencias con el sistema actual. Entonces, cuando tengamos cierto tiempo, que ya la gente este, tenga la experiencia, tenga todo eso, entonces podemos empezar a hacer las comparaciones con los demás sistemas para ver si, para, con el sistema anterior, para ver si funciona o no, si funcionó o no funcionó. En caso que no funcione, lo, lo único que tenemos que hacer es volver al sistema actual o idearnos otra idea mejor para, para aplicarla. No, no decimos que, que la economía basada en recursos es lo mejor, que va a ser, que va a ser perfecto, nada de eso. Este, como muchas personas dicen que esto es utópico, que, bueno, que esto lo, va a ser lo mejor, lo, lo perfecto, lo, a todo el mundo va a ser feliz. Aquí lo, lo único que queremos es aplicar las mejores ideas, lo, las ideas más actuales, y las que, vemos, las que hemos visto que han funcionado, aplicarla al todo el sistema completo. Pero de que vaya a funcionar el sistema de, de manera eficiente este, y con todo, con todo funcionando, eso todavía no lo sabemos hasta que lo apliquemos. Pero según lo, según, según lo que hemos visto, según las experiencias en cosas pequeñas, este, podemos, podemos ver que, que, por ejemplo, la matemática funciona perfectamente porque son ciencias y este, la, la química la física, todo eso este, son, son, son ciencias que, que funcionan porque porque ya tenemos las pruebas de entonces, hay que entonces es aplicar todo ese, todo ese, ese conocimiento a, la, a, a todo el, el sistema este, global uh -huh. está, está bien eh, Sí, yo, yo en, en cuestión a esta pregunta a ver, la pregunta es, en teoría todos los sistemas funcionan, bueno esas es mi, mis dudas, tengo esa afirmación. ¿Qué lo hace destacar en sentido de eficiencia y prosperidad? Vale. ¿Por qué destaca? En eficiencia, pues primeramente, eh, porque simplemente eh, lo que lo que, pro, lo que propone el proyecto Venus es utilizar el método científico para, para la gestión social, vaya para la, para la sociedad. Es decir, que usaremos... Siempre las mejores formas que conozcamos para que para rendir eficientemente. O sea, me explico mejor. Vamos a, a evaluar qué recursos tenemos en la Tierra. Vamos a evaluar qué energía tenemos en la Tierra. Cuánta agua, cuántos minerales, cuánta cuánta piedra, etc. Eh, una vez valorado, tenemos esos, esos números. Sabemos dónde estamos. Y, y, y, y con ello, lo único que vamos a hacer es eh, ver qué necesita la gente para, para vivir y para desarrollarse. En ese sentido, tenemos lo, los números y tenemos el objetivo. Y no hay y no hay diferencia. O sea, me estoy explicando muy mal. Eh, todo lo que... en La dirección en la que vamos a trabajar va a ser en reservar los recursos, porque son nuestra moneda, por decirlo, por, porque se entienda en valores de ahora. Son nuestra moneda, o sea, si vamos a cuidar los árboles porque necesitaremos árboles, vamos a cuidar las piedras porque necesitaremos piedra. Así, reciclaremos, reusaremos trabajaremos con, eh, produciremos de la de forma que los productos sean más duro, más duraderos. Todo esto, para que sea, eso todo eso es eficiencia, todo eso es trabajar en relación directa con, con la realidad, vaya, con con los, con los recursos. Y prosperidad está claro, si, si hemos si hemos creado un, un, un entorno, un modelo, no estoy explicando fatal, pero bueno, si hemos creado un entorno en el que todos tenemos acceso a los recursos, eso es prosperidad. Si tenemos, si, tú, si tú tienes acceso a todos los recursos, no puedes pedir más, o sea, todo lo que quieres hacer, lo puedes hacer. En ese sentido, se te facilitará, se te facilitará, se, se te facilitará. no me va a salir la palabra. Es decir, eh, todo un sistema va a estar hecho para que tú prosperes, para que tú seas útil para el resto del sistema. Y al, y al revés, y viceversa. Todo lo que tú hagas va a ser útil para que, para que ese mundo prospere, para que el resto de las personas prospere. Y siempre nuestra medida va a ser los recursos, es decir, va a ser la eficiencia. No lo estoy explicando del todo bien, pero espero que a alguien le sirva. No, está bien. Ok. Este, pasamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente sería... ¿Cuáles son los pasos para, implement para la implementación o transferencia de esta sociedad a la propuesta? Hola. Hola. Estamos en Sí, sí. Vamos ah, por la... Porque ya nos, ya ¿eh? todas las Hola, Iván. Todas las preguntas las hemos contestado ya. lo repasamos todos y hemos cerrado el otro... Es que el otro se paró en el medio. En el minuto 10 ya no sacaba nada. Claro, porque como estaba transmitiendo con, el, con, con la señal mía de internet, y la señal mía se cayó, entonces creo que ese hangout no no funcionó. O sea, ¿no? que todo lo, de, todo lo que hemos hablado no se ha grabado. No, no se ha transmitido. Solamente. Solamente también. Sí. Menos de nueve minutos. Lamento Fue culpa mía, bueno, fue culpa del internet, pero la culpa la tengo ya en realidad. Este, pero ahora estamos transmitiendo con la señal de, de Iván. Entonces, estamos otra vez repasando eso vamos por la pregunta, cuarta, cuatro, ¿ok? <risa> vale, es voy a un momentito, ahora vengo, ¿vale? ok, ya bien ¿vale? Nosotros, ¿vale? ok, entonces repito la pregunta pues eso, ya veis, ha estado todo, toda la gente ha estado <risa> respondiendo preguntas en el otro lado en el aire <risa> espero que a ellos les haya servido ok, entonces vuelvo a, a, a hacer la pregunta ¿Cuáles son los pasos para la implementación o transferencia de esta sociedad a la propuesta? Este, ¿Comienzo yo? Es que oh, no entiendo ¿cómo? las preguntas. Estoy yo muy cansado. <ríe> Mira, la pregunta. ¿Cuáles son los pasos para la implementación o transferencia de esta sociedad a la propuesta? Los pasos están muy claros en la, en la página de Internet. Este, tenemos eh, el primero que ya lo hemos venido haciendo durante varios años que es hablar con, con las personas explicarle bien lo que es la idea luego queremos hacer una o estamos haciendo todos los pasos para hacer una, una película donde va a explicar de una manera más este, con más más específico con, con imágenes, con, con imágenes en 3D, con todo eso para que la gente pueda entender un poco más las que son más visuales sobre, sobre lo que es la idea de la economía basada o en recursos. Este, más, más adelante, después de la película, esperamos que la idea le llegue a, a, a, mucha, a una cantidad grande de personas. Y la idea es que podamos hacer una ciudad experimental donde vamos a tener también un parque temático en el cual la gente va a poder venir a visitar, va a ver las... las todas las tecnologías que van a estar en la ciudad, va a poder ponerlas a prueba de, para ver si funcionan o no funcionan, para ver si las ciudades pueden de verdad pueden este, funcionar de una manera autosustent autosustentable por completo. Y si esto, si esto funciona, si la gente se da cuenta que sí si, que si funciona todo esto, seguir, aplicando, eh, seguir creando otra ciudad más adelante, en otro país, luego en otro, en otro país, y, y de ahí en adelante, solamente, me eh, imagino que todo, todo todo eso seguirá su camino, o sea, seguir, seguir implementando estas ideas en todo, ¿no? eh Iván, ¿quieres añadir algo? Pues sí, sí, entendiendo esa pregunta, sí, sí, lo que has comentado muy bien. Eh, sí, los pasos son claros, al final es que la gente, la gente lo tiene que entender para que para que esto vaya para adelante. Si no lo entiende, si nadie sabe ninguna alternativa a lo que hay o, o prueba otras alternativas, pues muy bien, adelante. Habrán resuelto ciertos ciertos asuntos, pero otros se quedarán sin, sin resolver. Y claro, por eso nosotros lo único que tenemos que hacer, no nos queda otra solución. Lo único que tenemos que hacer es explicar eh, por qué nosotros sí apoyamos esta, esta alternativa, por qué sí creemos que, que esto funcionaría. Y por creemos que, que esto resuelve los problemas que tenemos actualmente, o la mayoría de los problemas que tenemos actualmente. Claro, nosotros eh, lo que estamos transmitiendo es un método, por una dirección. Tampoco estamos diciendo cómo tienen que ser las cosas. Ni siquiera hemos dicho cómo tiene que ser la transición. Como dice la gente, transición. La transición es esto. La transición es entender cómo funcionan las cosas y cómo tenemos que hacer para cambiarlas. No hay, no hay más, no más tucia. Y, y eso es, no, no nos queda más que ahora mismo hablarlo, ahora es el boca a boca, ahora es conocer a un amigo, decirle ¿por qué te has metido tú en esto? ¿Y por qué, por qué estás explicando tú estas cosas? dices, no hay gente más más válida o no hay gente que está en las, en las más altas esferas. Y dices, pues, pues no, si no hay nadie que lo está explicando, lo explico yo, no hay más, no hay más. Así de sencillo. Y una vez que tenemos más gente, podremos hacer la película, una vez que tendremos más gente podremos hacer parque temático una vez que haya más gente así así funciona una vez que haya más gente seremos todos los que vivimos de esta manera claro. este no sé si Vicky quiere añadir un poco a eso um, no <risa> no entra ent ent ent ent en la okay. próxima pregunta bien, bien. Responde... Ya no puedo... <risa> este, en el otro <risa> que nadie me estaba viendo <risa> <risa> bueno, estabais tres, ¿no? Traté de comentar, bueno, estábamos tres, luego estábamos dos, luego estábamos cuatro, porque Martín y, y Neo se caían, se entraban, se caían, se entraban. Hola, Cristín. Ah, mira, nada más. Ok, hola, Neo. Cristín. Cristín, hola. hola de vuelta. Ahora sí estamos en vivo. La, la otra no estábamos en vivo, lamentablemente. Y sí, la otra hubo un problema. Ok, bueno, entonces leo la siguiente pregunta. Venga. Este, con respecto a la evolución del lenguaje o el hecho de cambiar la forma en que nos expresamos para ser más exactos y no dejar rastro de duda en lo que se quiere decir, ¿en qué se basa esa teoría? Creo que esta pregunta la habíamos hablado hace 15 días, este, Iván, ¿cierto? Perdón, que estaba invitando a gente, a ver si venían. Este, la, la, la pregunta sobre la... Sobre, la, sobre el lenguaje. De eso creo que lo habíamos hablado ya hace 15 días. Está en el otro video todo. Sí, seguro que sí. Ok, claro. entonces pasamos, pasamos a la otra pregunta o... Hombre, si quieres, o sea, se dicen dos cosas y ya está. Ok. Yo me gustaría to tocar un poquito este tema. Claro, claro. Porque yo creo que no es que sea una teoría, es un hecho. El lenguaje hoy en día no es... Eh, claro, no es eficiente, muchas veces tenemos confusiones, entonces la sugerencia de Jack de que necesitamos mover hacia un idioma, un lenguaje que sea más científico es lo más eh, lógico que tenemos en estos momentos con los conocimientos que tenemos actualmente y que yo tampoco creo que va a ser una cosa de que alguien se sienta a, a, a, a inventar un idioma nuevo, Sino que será incorporando poquito a poco nuevas palabras, nuevos modismos a, a la, al, al idioma. ¿no? A, a más, a, estamos más educados científicamente, nuevas, palabras, nuevas tecnologías, entrenando, hasta que finalmente estamos a un nivel que tenemos un lenguaje que realmente todo el mundo se entiende y que no, no llega a lugar a, a confusión. Ya está. Hola, Nio. <risa> a ver, la saludáis ahí, ido. Ahora no voy a volver. <risa> bueno, la próxima pregunta. Está Emilio. hay alguien ahí va, espera, que Emilia no se le oye ¿O qué, para? ah, ok, ya ahí sí ah, vale sí, claro. sí, sí, sí okay. nada más he hecho caso <risa> le, le dar la pregunta este, una vez resuelta la escasez podrían darse por resueltos todos los problemas de convivencia sería necesario el ejército para mantener el orden en una EBR o en, una, o en alguna clase de policía ¿qué función desempeñaría en caso afirmativo? Bueno, eso creo que se ha hablado ya más o menos de que en la, tal vez en el comienzo de la transición, como, dice, como decía Vici antes de, comenzar, de, antes de empezar el hangout, que la transición estamos hablando ya de la primera ciudad, la primera segunda ciudad. Tal vez en estas ciudades se, se, se incluya un poco, un poco de este sistema monetario. No del no sistema monetario en sí, sino también la, la parte de tener que poner un poco de orden en cuanto a a militares, policía y todo eso, pero pero tratando de, de, de tener un balance entre el sistema monetario el sistema, y el nuevo sistema de la economía basada o en recursos. Entonces, sí. más adelante, cuando se vaya automatizando todos los, los procesos en las ciudades, ya todo esto de, de la policía, del ejército, todo eso quedaría atrás. No sé si alguien quiere añadir algo. Sí, añadiría un poquito que eh, la... Las primeras, eh, o sea, la, la, eh, crear la abundancia no va a ser de hoy para mañana que cambiamos la forma de tratarnos los unos con los otros, pero se eliminarán muchos problemas cuando la gente ya no tiene que pelear eh, para tener lo que necesitan, que se eliminará, por ejemplo, el tema de los celos, porque mi vecino tiene un coche mejor que yo, o porque ha, puesto, ha hecho una piscina en su jardín o lo que sea, todo esto se irá eliminando bastante rápido y será un proceso progresivo, evidentemente, ¿no? Luego, el tema de los ejércitos y la policía, es posible que en un principio necesitaríamos un, un, algún tipo de, defen de defensa, uh, no por la gente dentro de la, de la ciudad, sino por lo que podía pasar desde afuera pero en todo caso, soldados o policías serían eh, más bien eh, gente que resuelven problemas, gente que eh, logran eh, alisar los problemas entre naciones, o sea, realmente serían soldados para la paz, no soldados con bombas y, y rifles, sería totalmente al revés a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, más. sí. yo también de acuerdo. Eh, lo, lo que sí que veo claro es si, si en ese intermedio, como ha dicho Basey, que igual haría falta igual algún policía para defender de ciudades o algo así, en una transición hipotética. Eh, yo lo veo claro: si, la, si hemos conseguido que la gente entienda esto, lo más fácil es empezar a crear abundancia de forma que la gente no quiera luchar. O sea, si simplemente tú le conseguimos hacer suficientes recursos alimenticios, de transporte, de, para viaje, para, para todo lo demás. Y, y, y al final la gente no no es que no necesite luchar, es que no va a querer, es que va a decir, si lo tengo todo, si si quiero si yo ahora mismo puedo ponerme a plantar flores y lo puedo hacer y no me voy a morir de hambre y, y no va a venir alguien de hacienda, eh, cosas así. Si conseguimos crear la abundancia antes de, antes de un colapso, una, una catástrofe fuerte, pues no haría falta, ya desde el principio no haría falta ni policía, ni armamento, ni... Ninguna historia de esas. Tendríamos abundancia suficiente para que la gente, la mayoría de la gente, no quisiera pelear. Y el resto de la gente, enfermos así, serían tratados, serían cuidados, estarían acompañados. No tendrían no tendrían esos valores, esas necesidades para, para hacer daño a nadie. ¿Habría accidentes? Claro que habría accidentes. ¿Se le le la cámara. Se le este, Cristín ¿quiere hacer un comentario o pasamos a la otra pregunta? ¿O vice? No, yo ya le dije lo que quería decir. Ok. ¿Sí? Ok, pasamos a la próxima entonces. Bueno, a ver, tenemos que... Ah, ¿Solo se construirán ciudades circulares? Esa, esa pregunta también la la hablamos en la... La, creo que en las últimas dos reuniones de que de, eso depende de la de, de dónde de dónde se van a construir las ciudades depende del terreno depende de la, no sé, de, de, de varios factores pero hemos también dicho de que las, las, las forma Y suelen decir cosas como que pues que todo el mundo tenga las mismas cosas, que todo el mundo sea igual y yo pregunto, ¿y esto es malo? entonces vamos a ver la idea del comunismo se ha creado un espectro de que ¡uh! el comunismo estamos todavía, ¡ay Iván! Hola. Eh, el comunismo, justo wow, ¡susto! Wow, sabes ha sido el, el, el hombre del saco gracias a la propaganda que se dio en, en su momento en Estados Unidos y que no funcionó en Rusia, etcétera, etcétera. Pero realmente, si se miran lo que son las cosas con las cuales se compara una economía basada en recursos con comunismo, no son cosas malas, son cosas beneficiosas. La diferencia es que la economía basada en recursos realmente tiene la manera de resolver los problemas de. Pro producir la abundancia para todo el mundo, para realmente crear una igualdad entre la gente, gracias a la tecnología y la cibernetización que no existía en los tiempos de las, las ideas de comunismo. Entonces, no sé, <risa> llega a ser un poco cansino, pero puedo entender que la gente so, que son nuevos a las ideas pueden pensar esto, ¿no? Y, y les hace la pregunta, pero realmente es esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que encuentras parecido y son malos? Vale, he dicho. Pasamos a la próxima pregunta, si querés. Sí. Ok, la siguiente es, ¿cuál es la posición del proyecto Venus con respecto al transhumanismo? Eso se habló un poco en la hace 15 días, pero no creo que quedó muy, muy confuso, la, la, la, la traté de explicar yo, pero como que me, me, no sé, me salí mucho del tema, entonces no, no sé si alguien de ustedes quiere quiere explicar un poco un poco sobre eso. Bueno, me, me repito a lo que dije más o menos en la otra, que nadie me estaba escuchando más que Cristina. <risa> que el transhumanismo es, curiosamente, una de las cosas que a mí me dio un poco de reparo al principio. Hasta que empecé a entender de que, son, primero, no será nunca obligatorio. Nadie será obligado a hacer nada que no quieren. Y, segundo, que si queremos mantenernos a un, más o menos a un par con la tecnología, tenemos que mejorarnos también nosotros y puede que solamente a través de la dieta y cosas así no lo logramos, entonces si hay una manera de que mejoramos la vista o que mejoramos la audición o que mejoramos la manera de retener, pues, mejoramos la, la memoria, pues yo no veo que haya un problema con esto, que el proyecto Venus en este respecto pues es esto, es para el beneficio de los seres humanos, no es ni para el control ni para convertirnos todos en máquinas o robots, es para que seamos mejores y más eficientes. En Ahí está. Y, y lo digo ahora convencida, cuando hace un año y medio o dos años es una pregunta que, puse, que pregunté a Jack en persona cuando vino a España en, el, en la gira mundial, le pregunté esto, porque me dio como repelús la idea de un ojo en la parte de atrás de la cabeza, por ejemplo. Um, pero ahora entiendo de que es una cosa voluntaria, si tú lo quieres, si no, pues no. Y que siempre sería para el beneficio y para la mejora de la persona. Luego también, pues mira, si tenemos, uh, si perdemos un brazo en un accidente pues un rato eh, artificial que sea eh, mecánica, que sea eh, de alguna manera conectado a nuestro cerebro para que podamos mover los dedos y podemos, como están inventando hoy en día, ya existen estas cosas, pues bienvenido sea. Este, me gustaría añadir algo antes de que otro hable. Eh, algo que, que siempre menciono yo cuando se habla de ese tema es que las personas creen que, como decía Rixi, que eso es algo obligatorio, pero por ejemplo, ya que hablaba de poner un chip o, o solamente incorporar chips que, que digan, que le informen a las personas sobre nuestro estado de salud en caso de que tengamos una, no sé, que choquemos en el carro o algo y nos consiguen las personas, entonces. No sé si nos tocan o dentro del, dentro del brazo tendríamos un chip que, que diga qué tipo de sangre somos o, o todo es la información de nuestro cuerpo. Pero, pero en vez de poner ese chip adentro de la, de, de, de la, de la piel, como a muchos no les gusta, también puede ser solamente algo que se incorpore, puede ser un collar o un zarcillo un, un, un anillo. este Entonces no, no es algo adentro de tu cuerpo, sino solamente es algo... Este, que, está, que a través de sensores puede tam este, también dar esa información. pero no necesariamente tienes que este, cambiar tu cuerpo, eh, sino, solo, sino se puede a través de la tecnología utilizar otras, otras maneras para, para incorporarlo. Pero también, si, te, pues, si se ponen a ver, ya hay muchas hay muchos técnicas, muchas tecnologías que, que son muy beneficiosas para las personas. Como, como lo que también estaba comentando Vixi, de una pierna mecánica, un brazo mecánico, todo eso, no, no, es, no es que nos estamos moviendo robots, sino que es algo para beneficiarnos nosotros. Este, no sé si alguien alguno, ustedes más quiere... Iván, ¿te escucha un poco? Es sí, que se sí, ha sí, quedado un poco sí. el micrófono. Ahora, ahora. Okay. Yo creo que no sé si oye. Yo... Yo quisiera comentar una cosita. Es que trashumanismo, me gustaría que cuando dicen, o cuando comparan o cuando quieren hablar de algo del tema transhumanismo, que definan exactamente qué es para ellos trashumanismo y qué es natural. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy siendo trashumanista cuando conduzco un coche y me voy hasta Barcelona, cuando yo no podía ir a Barcelona si no es con, con una maquinaria que, que me rodee y que me complemente. Yo no puedo ver ahora mismo, claro, sin estas gafas. Yo, yo no... Espera, Emilio, <ríe> que, que sales tú, le, me de yo. <ríe> claro, lo que digo, yo ahora mismo no podría hablar con vosotros, contigo, yo no podría hablar ahora contigo, si no sería por esta máquina, por este ojito de aquí, que no es mío. Por eso que yo quiero saber qué es el transhumanismo. ¿Qué es? Utilizar una máquina que es extensión de, de tus brazos, de tus ojos, de tus oídos, de tu boca. ¿Es eso...? o aquella más transhumanismo porque ya lo estamos haciendo hombre esto ya es eh, con los ejemplos que das tú es tipo tecnología pero entiendo por dónde vas ¿sí? o sea, claro pero sí en vez de estas gafas hacerme cirugía láser en vez de esta esta micro pues ponerme un chip incrustado es una pequeña diferencia ahí es qué diferencia ves tú cuando eso es lo que yo quiero decir cuando me hacen esa pregunta Claro, igual como los lentes los lentes pequeñitos que no se pone, se puede poner ya que ya ya tienen hasta, son como pantallas microscópicas, o sea, mini pantallas en los lentes, los, ¿cómo se llaman allá en España? Los lentes de contacto. No, los ah, lentes de contacto, sí. Ya, ya crearon los lentes, la, las pantallas de LCD, pero entonces pues eso también es, está casi que adentro, no, no adentro de tu cuerpo, pero sí está... Ya, no, ya, ya eliminaría los lentes y ya te pones eso. Y, y podrías ver como, como una computadora directamente sin, y pareciera que no tuvieras nada puesto. Entonces, son beneficios para, la, para las personas. No veo nada de malo en eso. Claro que la, que la mayoría, muchas personas ven, ven eso como que, no sé, como que nos quieren poner algo obligado o nos quieren convertir en robots, no sé. Claro, esto pero, es una, una, una proyección gracias a las películas de, de Hollywood, ¿no? Que, que lo mismo que los robots, que la gente tiene en temor a que los robots nos controlen algún día, pero estas son ideas que nos han metido desde Hollywood. ¡Iván! Ponte en serio, Iván. Ok, entonces, Estaba nada más. La última pregunta. ¡La última! Por segunda okay. vez. Entonces, ¿Se puede convencer a una una persona monetarista de que este sistema es inviable o ese paso debe darlo la persona por sí misma. Yo creo que todos los, los cambios principalmente son son individuales. Lo único que podemos hacer nosotros es informar sobre sobre este sistema, y pero ya cada quien tendrá a su tiempo a su debido tiempo este, a realizar ese cambio. No, no veo muy difícil esa respuesta. Si alguien más quiere añadir, Okay, es esto No es una cuestión de convencer a nadie, sino darles la información que ellos en su tiempo lo vayan absorbiendo, porque cada, cada persona tiene su momento de, ajá, cuando lo entrará o no la información. Y no se puede obligar, no se puede, porque si intentas machacarles con demasiada información, solo vas a crear una barrera. En vez de abrir una puerta en la mente para que puedan seguir entrando la en información, vas a crear una barrera. Entonces, es la información y que ellos mismos la absorben y que lo entienden en su propio momento. Cuando alguien, algo en su vida, lo hace hacer clic. Sí, sí es eso. Eh, yo quería comentar una cosita más. Sí, el cambio es interno, por decirlo de una forma. Tienes que decidir tú, tienes que recibir la información, tienes que, que estudiarla y tienes que ver, ver. Tienes que ver por ti mismo. Pero está claro, una vez que has visto se necesita trabajar juntos. Una persona hace mucho menos que dos. O sea, no una persona más otra persona no hacen lo que hacen dos, hacen lo que hacen más de dos. O sea, que si cuantos más seamos más juntos trabajemos, más podemos hacer. Este, Ahí me has dado pautas. Y, si Emilio quiere decir algo sobre la pregunta que tenemos ahora, después hablaré, pero si no, lo digo ya. Si sí, no, no, que lo que acaba de comentar, Iván, de, de que dice que habló un poco de que el cambio es interno y ahí no lo, puse, no lo pondría tanto así como el cambio interno porque este, primero nadie puede cambiar de manera, o sea, por, por, por sus mismos pensamientos de, sin, sin experiencias de otras personas sin, sin la información de otras, de otras personas eso es algo que, que tal vez no, no, Iván no lo quise decir de esa manera pero este, lo que podemos hacer es cambiar individualmente pero a través de las experiencias y la, y, y la información que viene de afuera y, de, y todo eso lo procesamos y así que hacemos los cambios no no que vamos a cambiar de manera así porque oh, hacemos, como que o sea, de la de la nada vamos a cambiar y vamos a solamente se puede cambiar a través de las experiencias y la información recibida de, de, de nuestro medio ahora sí puedes qué es lo que quería decir Dixie bueno era por lo que dijo Evan de que dos personas hacen más que uno y era para comentar eh, la necesidad de que trabajamos juntos en un solo equipo, en lo que son los equipos de, de diseño, los equipos de lingüística, los equipos de programación y todo esto, porque estoy dándome cuenta que eh, son mucha gente, yo también he cometido el error, me lo he corregido, pero hay mucha gente que están disfrutando de preparar unas imágenes videos, de, para el Proyecto Venus, Um, y que uh, están poniéndolo, están difundiéndolo a diestro y siniestro, sin haberlo pasado primero por el equipo oficial, del Venus Expressions Media, para que ellos les den el visto bueno antes. No es un método de control, se tiene que entender qué es. Que se asegura primero que la información dada es correcta, que no hay fallos gramáticos, porque estoy viendo por ahí espaios gramáticos, gente escribiendo con B de burro en vez de V con ventana. Eh, y Entonces es muy importante que trabajamos todos en un solo equipo, no solamente para que se pueda comprobar que la información que se da es correcta, sino que eh, se beneficia de la experiencia de las demás personas que están en el equipo. Y trabajar a, a nivel internacional es muy, muy enriquecedor. Lo tengo comprobado hace ya tres años que estamos con el tema del equipo lingüístico y pues es, es muy importante que todos este todo este tipo de trabajo no lo hagamos por nuestro país solo, por nuestra eh, cuenta sola, sino que nos unimos al, al equipo internacional y trabajamos a nivel global todos juntos. Al fin y al cabo estamos trabajando hacia una sociedad global, hacia una colaboración global. Entonces es importante que empezamos desde ya con este temas, que entendemos de que, eh, yo voy a hacer un juego de, de EBR, vale, tú, y luego otro en Rusia, y luego otro en Polonia, y luego otro en Sudáfrica, y al final, cada uno trabajando por su lado, luchando con problemas que si se, si se juntasen, podían colaborar y ayudarse con las ideas y con las experiencias, mira, yo probé este y me funcionó, yo probé el otro y no me funcionó, así que es muy importante esto. Ah, y una cosita más. Espero que Kepa está viendo. Mira, mi pin... No sé si se verá bien o no. Esto me es cerca, un pin. ¿Te ve? ¿Te ve bien? Hecho por uh, una máquina de versión 3D. O quepa, de España. <ríe> está guay. Eh, te la he, hecho, te a... la he hecho blanco este viaje. Tengo varios colores. <risa> Saluda Es bueno demostrar ese, ese, ese tipo de tecnología para, para, para mostrar que en el futuro... Este... ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí, sí estoy bien. Para mostrar que en el futuro... este pretendemos utilizar toda esa tecnología, la, la, impresora 3D, para hacer, para poder llegar, hacerle llegarle los recursos a las personas de una manera más, más sencilla y rápida. Ya no vamos a tener que hacer un celular con varios, con varios, en varios sitios, sino solamente en un solo sitio, en una sola impresora se, se imprime completo el celular o se imprime no sé, cualquier cosa que, que se necesite más adelante y se van a Claro que se van a mejorar todas esas tecnologías, no solamente se va a imprimir en en un en, en, en plástico o, o en metal, sino se van a, a incluir mucha, muchos materiales en una sola impresora. Este, bueno, no sé si vamos cerrando la sesión de hoy. Sí. ¿Algún otro comentario? Que la próxima será el día 29. Eh, ya... ya. Sí, el 29 perfecto este bueno entonces agradecemos agradecemos a todos los que vieron este esta sesión de hoy esperamos que vengan la próxima sabemos que hubo bastante confusión hoy se nos cayó el internet pero, y Vixi y Cristin tuvieron que hacer do, dos, dos sesiones pero bueno. no les estrasamos los problemas <risa> técnicos eh, bueno, entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao.